¿Cuáles cambios considera usted debería hacer el presidente en su gabinete tras cumplir primer año de gestión? ¿Cuáles cambios considera usted debería hacer el presidente en su gabinete tras cumplir primer año de gestión? Muy bien, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que háganos el feedback, díganos cuáles Bueno, a, a, ahí hay uno que seguro le tienen el agua puesta Que es Aito no, <risa> Porque los combustibles en vez de bajar han subido. Claro, él no tiene la culpa eso es. Lo que pasa es que la gente está muy, muy prevalecida Del hecho de que Aito hay que, hay que quitarlo de ahí <risa> Bueno, muy bien, muy bien ya saben, en el camino le vamos a leer su comentario o le vamos a leer su respuesta a esta pregunta del día. ¿Cuáles cambios considera usted debería hacer el presidente en su gabinete tras cumplir un año de gestión? Muy bien, vamos entonces a continuar con el contenido de nuestro programa. Vamos a ver qué, qué tema tenemos para el día de hoy iniciando el programa. Al acercarse el primer año de gobierno de Abinader crece expectativa sobre posibles cambios en gabinete. El próximo lunes se cumple el primer año de la gestión del presidente Luis Abinader Corona. Las expectativas en torno a lo que el primer mandatario informará al país crecen mientras se acerca la fecha. Se espera eh, sea a las nueve de la noche que los dominicanos escuchen la alocución presidencial, sectores esperan el mandatario realice cambios dentro de su gabinete a consecuencia de algunos señalamientos que se le han hecho a altos funcionarios del Estado, entre lo que se podría citar el ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla y más reciente el doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ante las denuncias de presunta corrupción, sectores han señalado la promesa del gobierno de Luis Abinader de no tolerar la corrupción en el Estado Dominicano, por lo que se espera en la noche del próximo lunes 16, este aspecto sea uno de los que toque el primer mandatario. Muy bien, ahí están las imágenes y el discurso de esta locución del presidente. Siempre para este tiempo, sobre todo cuando se trata de un gobierno nuevo, siempre para este tiempo hay la expectativa de cambio. Nosotros hemos tenido unos presidentes muy poco dados a cambiar, a renovar el gabinete. Eh, esa actitud la, la, asumió, la asumió Balaguer, Balaguer fue muy parco en el cambio de personas, pero también quizá como una forma de continuar una cultura que había entronizado en, la, en el país, el doctor Balaguer, y siendo Leonel Fernández de alguna manera un presidente que llega al poder del Estado a través de unos acuerdos con Balaguer, eso también provocó el hecho de que él no cambiara mucha gente. Posteriormente, en los otros gobiernos, cuando ya tenía las alas sueltas, vamos a decir pues Leonel Fernández mantuvo esa, esa misma actitud. Claro, se cambiaba gente y muchas veces lo que se hacía eran cambios. O sea, se quitaba de un sitio a alguien, se mandaba para otro lugar y se traía al que estaba en ese lugar, se traía para acá. Pero la gente eh, tiene... Bueno, lo mismo pasó con Danilo Medina. Pero la gente tiene la expectativa de cambio. Yo lo que creo es que básicamente en el... En, en este momento nosotros tenemos un, un staff que no ha sido todo, todo lo certero que debió de, hacer, de serse en las posiciones que ha asumido en el, en el gobierno y ha, habido, y ha habido falla y ha habido gente que no ha avanzado ni ha hecho avanzar. Algunos no han logrado objetivos eh, visibles porque sus posiciones son difíciles. Miren, independientemente independientemente de que se hable de hito Bisonó no por el tema de la combustible y el tema de que, bueno, los combustibles no han variado su precio, al contrario, eh, la labor de establecer precios de los combustibles tiene mucho que ver con una serie de, con una serie de amarre, una serie de circunstancias que nosotros conocemos poca, porque los combustibles se están utilizando para el pago de muchas cosas, sobre todo deuda, amortizamiento de deuda y cosas así. Entonces hay cosas que él no podría quitar, hay, siendo sincero, siendo eh, equilibrado, vamos a decir. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí hay gente que no ha dado la talla. Aquí hay gente que ha dicho cosas que en otro gobierno debiera de estar, de haber renunciado. Por ejemplo, Lisandro Macarrulla debiera renunciar en el día de hoy y dejar que el presidente haga su... ¿Por qué? Porque de alguna manera ha salido a relucir que sus negocios tienen un interés particular con relaciones, con contrataciones del gobierno. Y ahí hay definitivamente, hay una... ¿Cómo le digo? Una, una, un choque entre la honradez que pretende el presidente de la República imprimir a su gobierno la, la, la transparencia y la actitud de este señor. Entonces, en otro, en otro país donde la gente se respetara más y las sociedades fueran más empoderadas que la nuestra, Lisandro Macarrulla con eso renunciara al otro día, porque eso hacen la gente que... que que quiere demostrar su actitud transparente. Pero entre nosotros, nadie renuncia. Hay un refrán que dice, el poder no se entrega. Por eso se, se está ahí, ahí, ahí, ahí, hasta el último momento, hasta que la bomba te explote en la cara, porque el poder no se entrega, lo que es un disparate. Eso quizás le hace más bien que mal a un dirigente político el hecho de en un momento dado renunciar producto de en medio de una situación y no quedarse ahí porque entonces daña más su imagen. Bueno, nosotros tenemos hoy la presencia temprana, muy temprano en la mañana. Tanto de Yerjan Antigua que está aquí a mi derecha. Buenos días, Yerjan. Buen día, buen día, amado. Eh, te escuchaba ahí en esa interesante alocución. No me quedó más remedio. Respecto, respecto de la situación del gobierno. Y saludar a la gente sí. tempranito, sí, verdad que hoy es viernes. Eh, víspera de un fin de semana largo, Así eh, donde veremos eh, y prepárese para ver una carga publicitaria inmensa de parte del gobierno y es interesante, eh, creo que en esta época sí, eh, eh, se, es importante saber qué ha hecho el gobierno y naturalmente para eso, de haber una carga publicitaria bastante amplia. Entonces, en fechas como esta, donde la gente espera saber qué se ha sí. hecho en, durante el año. Vamos a ver. O sea, la gente tiene correcto. la expectativa de que a las 9 de la noche, por ahí, en esas horas, ya, ya han salido los decretos. Si sí es que hay decretos. Mira, tú que eres un hombre de campo, nacido, criado, revolcado, sí. bañado en río y corrido sí. en tierra. ¿Qué te recuerda a esa camisa de Francia? La, la camisa, la camisa. A ah, la de... camisa, la camisa, un zapote. A mí me recuerda a las amapolas. Sí. ¿Te recuerda a las amapolas? La, el color de las amapolas. Así tú es. sabes que las amapolas tú solamente las puedes disfrutar a la distancia, ¿verdad? Sí, Se disfrutan sí, más a la distancia sí, que de cerca. Claro. Y cuando tú estás metido en el campo, tú no le das el valor que no, le damos y después que salimos de ella. Esa, eso es, verdad, eso es y verdad. Por ejemplo, yo tengo, yo, ya eh, que después que amapola, yo salí del bien. campo, Volví al campo hace, hace un año a hacer una sesión de fotos de, de las amapolas, ¿verdad? De lo que nosotros conocemos como los pitos de amapolas. Y fíjate tú que uno no lo valora cuando Va, está. Vamos idiota. a hablar de eso ahorita. Yo tengo, tengo planes hace tiempo de una amiga de mi hija Londra que es fotógrafa, que en época de amapola me haga una foto para yo pues adornar te voy a, mi casa. Te voy, eh, ahorita te voy a descargar varias de las que yo tengo bueno. para que la veas. Francis, buenos días. Buenos días, amado. ¿Qué dice ese amapolado amigo? Ah, me... yo bien, Adiós las gracias. <risa> y, y sí, la expresión y color mm. en su majestuosidad de la amapola sí. que le aquí, te refleja los colores de lo que vestimos. Eso que dice Jerry es verdad. Yo no me había dado cuenta de que ciertamente a ti te llama la atención la amapola a la distancia, a la lejanía. Sí. Cuando tú vas en, en febrero, cuando febrero entre febrero y marzo, cuando tú vas para Naranjo Dulce, después que tú pasas a Los Cocos, cuando ahí bajando donde, donde Felo Saba, sí. cuando tú vas bajando ahí, tú ves todo ese entorno de amapola y de ahí es que se ve bonito. Yo incluso Correct. me he parado a verla y a hacerle fotos, pero... Cuando tú te estás cerca, realmente no, es muy no se aprecia, es También es También ese, una, y, y, una... y, no, y es normal que al caminar nosotros tenemos una vista panorámica hasta un hasta un eh, hasta un dia, en diámetro, sí. podríamos decir, sí. un ángulo, un, un ángulo es la palabra. Lo mismo pasa cuando tú miras hacia el frente, hacia los lados. Así es. Los reflejos. Pues yo agradezco a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a todos ustedes por el entrar a sus hogares. Y agradecerle las amapolas. Y a las amapolas que dan, o a la naturaleza en general, pero sobre todo a las amapolas que, que visten de gala cada año, eh, ese entorno nuestro de aquí, de, el, de, Ricardo, de los bracitos, de, de, del naranjo dulce, haya sí, sí, sí, sí, sí, y, sí, el y firme demás. El filme de la brisa. El firme la brisa. Mira, cuando, Tengo una foto aquí del filme de la brisa con las amapolas encendidas. Mira, tú sabes que eh, el, el periodista Ricardo Rojo escribió cuando existió última hora un artículo precioso. No deje que las amapolas pierdan su glamour. Adelante, Francis. Mira, estamos Mira, hablando de la pregunta sí. del día sobre los cambios que la gente espera en el gabinete del presidente. De la, la gente espera eso, aunque no sí, se produzca. ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué tú opinas. Mira, yo creo que al, eh, hay que valorar que Luis Abinader le, le, le impregnó un tanto de entusiasmo a la población y de esperanza porque el clamor de cambio... Eh, se apoderó del pueblo cuando fue a las urnas y de hecho eh, generó que él mismo tuviera eh, una oportunidad de, de plantearse un modo diferente de actuación como un presidente distinto. recuerden los tweets del presidente? Pero te acuerdas de los tweets que ya no sí. se usan. Parece que le han quitado <risa> la... Entonces, los tweets colocó a la población en un entendimiento claro de la visión que tenía el presidente al colocar a personas que en este primer año de gobierno también registró un rebrote, como yo llamo, o un brote de situaciones que se pudieron cuestionar, pero salió airoso. Me refiero al primer caso de la ministra que debió de salir del tren gubernamental por las denuncias y, y aquella declaración jurada y su vinculación política a ciertos negocios. Gracias. Pero también dos viceministros tuvieron que saltar y que a mí me llevó a decir qué bueno que aparezcan esos brotes de, de actos no delicados frente al, al presidente para que no le dañen su gestión, y que todo el que quiera destaparse, porque cree que nada más tiene esta oportunidad y, y se debocó, le surgiera. Hay algunos casos que han surgido y están gravitando, como es el caso de Salud Pública, que saltó el ministro también por un asunto de una divergencia con la del gabinete que es la, vice, la vicepresidenta y son casos que quizás menguaron al gobierno pero después de ahí sé que va a venir con va a tener que presentarle a la nación que ha buscado la, la inmunización de rebaño ya llevando unos 7.8 millones de, de vacunados unas 17 mil unidades de vacuna compradas como, como soporte de 36 cuidado. Bueno, 36 millones. 36, o sea. millones, la que 36, están, millones 36 millones. Pero la que, de tenemos, la que tenemos hasta ¿Y no ahora recibiendo... 36.4 36. o sea, millones no de no vacunas. ¿Podemos darle a Haití? Sí, aquí. Entonces, no hay vacuna, no, a de hecho, hay un, hay un ingrediente que muchos... A diestra y siniestra tenemos. Vacunas? Mira, hay un tenemos, ingrediente... Si te, con el perdón, Francis, si tenemos 10 millones de habitantes, 10 u 11, podemos poner 3 vacunas y nos sobra un ching. Sí. sí. Que de hecho, eh, esas son de las cosas que yo entiendo. Ahora, con respecto a cambios... Y Macarrulla, uno de los hándicaps que debe de tener el presidente ahora mismo es definir lo de Macarrulla porque se le ha brotado en las manos al gobierno un ministro de la presidencia de la categoría de Macarrulla, un empresario conocido, eh, fue presidente del Cone, de hombre de empresa y demás. Es decir, que ha pasado los estamentos de, de, de los poderosos. Pero ahora se le ha ido de la mano el tema, yo creo, y no, no creo que el presidente vaya a tomar una decisión a menos que Macarrulla ponga a disposición su cargo y que él, o que él mismo diga que renuncia para enfrentar y, y limpiar su nombre. Señor, el, eso el, puede ser, el, el, pero el, no el, creo que el presidente se aboque a hacerlo, porque cuomo, eso, sería, eso sería premonizar una condena. Cuomo, oye, oigan esto, cuomo, cuomo. En Estados eh, Unidos. Eh, eh, eh. ¿Cómo se llama? Gobernador. gobernador. El estado más conocido. Más, es más, la gente, la gente piensa en Estados Unidos, piensa en Nueva York. Piensa en Nueva York, sí, Nueva York sí. sí. O sea, es, no, es, Nueva York es la capital. Exactamente. No hay nada más <risa> de, lejos decía, que, bo, decía Boruga, no, no, aquí no hay nada más lejos no que Nueva York. No hay nada más lejos que, Mira, que entonces, en Nueva York. Entonces, yo, pero hay una cosa: sí, él renunció sí. porque habían varias acusaciones de acoso. Acoso, que había que verificarlo en un tribunal para ver si era realmente acoso. Sí. Segundo, estaba prevalecido de una presunción de inocencia. Sí. ¿okay? Y él incluso lo dijo, mi forma, mi característica, mi forma de actuar, mi humor, hace que muchas veces la gente confunda una cosa con otra. Sí, pero ser. con todo, ¿y eso renunció? Sí. Así es. Entonces, yo creo que el presidente eh, va a presentar todos esos logros y toda esa eh, responsabilidad que asumió en pandemia. Obviamente que él dijo que la pandemia eh, cambió todo, dañó todo, pero eh, en cierta forma ha ido saliendo a flote con esos puntos que deberá de representar. Algo que tú dijiste en el grupo nuestro que pareciera que se va a ir menguando eh, el maridaje el maridaje mío con, con Luis creo que tú tienes mucha razón porque es insoportable ver cómo han asediado desde la embajada norteamericana las visitas al presidente del senado ayer la visita de la, de la jefa de gabinete de la primera dama que es a la vez la jefa de política de género que es lo que tratan de imponernos con matrimonio gay, Bien. con tres causales, ah, con ah, aborto completo. Gracias, Fran. Y no nos dejan haciendo aparentar que están visitando los jefes blancos a las colonias negras. Bien, adelante, Yerjan. Miren, eh, evidentemente que la acción, verdad, o el punto más luminoso, ...del gobierno de Luis Abinader ...a este año es el proceso de vacunación. Es evidente que ese es el punto más luminoso. Porque lo otro, en con, con relación a la... ...a la justicia... ...no es más que una estrategia... ...desde mi punto de vista, claro está... ...que han utilizado todos los gobiernos cuando entran. Y lo he repetido hasta la saciedad en este programa... ...y no lo voy a dejar de repetir. Pues yo aquí no tengo que decir lo que Papi Juan que está aquí atrás quiere escuchar, o lo que quiere escuchar usted, no, yo digo lo que pienso, porque creo que no es más que una repetición de lo mismo y, lo, y eso mismo sucede en toda América Latina, incluso lo intentaron hacer en Estados Unidos con Tron con, con ahora, pero no se dio, porque en, en Estados Unidos eh, la democracia es muy fuerte y, y, y las instituciones se respetan. Por eso yo digo que el punto más luminoso es el proceso de vacunación porque se ha visto el esfuerzo y se ha llevado a cabo. Es un punto muy luminoso. Ahora bien, eh, hemos visto en los últimos días, y es a lo que Luis Abinader tiene que ponerle mucho cuidado, es que su imagen ha comenzado a deteriorarse en poco tiempo porque normalmente los, los gobiernos en los tiempos actuales duran cuatro años y el, y el, y el pueblo lo, lo, eh, sin mellarse tanto su imagen. Pasó con Leonel Fernández en el 2000, eh, 2004, 2001. 2012, 2002. Eh, 2004, 2008, ah, fíjate, eh, 2008. Fíjate tú que él duró ocho años de manera consecutiva, sí, sí. lo que significa que a los, a, eh, a los cuatro años de su, de su segunda gestión no se había mellado su imagen. Y lo mismo pasó con Danilo Medina. Danilo Medina llegó al poder en el año 2012 y en el año 2016 ganó con alrededor de un 62%. Significa que su imagen no se había mellado. Me, me preocupa eh, cómo va la posición de Luis Abinader, que ha comenzado a descender, él lo sabe, ha comenzado a descender eh, en la República Dominicana, y vamos a ver si, si soporta eh, llegar al, al segundo año sin bajar del 50% de aprobación de la población. Y esto lo digo porque, lamentablemente, eh, Luis Abinader se ha encargado de ofrecer cosas que yo creo, y esto es una opinión, Creo que no va a poder cumplir. Venir a la provincia de Duarte a ofrecer 10 mil millones de pesos en inversión, yo creo como que eso es mucho en cuatro años. Pero ir a ASUA y ofrecer una cantidad inmensa de, de miles de millones de pesos en inversión, me parece que eso también, y así ha ido en el país entero, diciendo que va a ser... Son 2.500 mil millones por año. Eh, eh, los 10 mil millones estamos hablando exactamente y ya se, ya se pasó un año lo que quiere decir que los 2500 del el año que pasó hay que sumarse fíjate, fíjate tú fíjate tú por ejemplo que aquí 6, en San Francisco 6, 000, se está trabajando en la, 7, en la avenida circunvalación eso sí eso sí se puede comprobar se está trabajando y en el hospital se está trabajando de manera tenor pero esas no son obras que se iniciaron ahora y yo le pregunto a Luis eh, es ¿de dónde van a sacar todos esos cuartos? porque un país que está tomando prestado que ya tiene la duda por encima del 70% de dónde va a sacar todo ese dinero. Entonces, creo que en ese aspecto pudiera Luis Abinader en dos años, es decir, en el, el próximo 16 de agosto, estar viendo una situación difícil porque comienza a romperse el maridaje, ya vimos que al gobierno nadie lo estaba atacando, ya vimos a Julio Fernández y a la fuerza del pueblo, incluyendo a, creo que el compañero Francis que también ha levantado la voz, eh, ya decía algunas cositas del gobierno. Y ahí es cuando la cosa comienza a calentarse. Por ejemplo, dice Leonel Fernández, que para nadie es un secreto, que es un político de alta categoría y que tiene mucho poder para, para tumbar y poner gobiernos, ¿verdad? Porque tiene, tiene un, un discurso muy fuerte. Ya le dijo a Abinader improvisado. O sea, el aliado, ¿verdad? Con quien fue aliado, ya comenzó a atacarlo. Pero dice Bauta Roja, o sea que es una misma línea que llevan, uh -huh. dice Bauta Roja desde el Senado, que es un gobierno funesto, y dice Francia aquí que, el, que la embajada no le suelta ni pie ni pisar, lo acabo de decir. Entonces, fíjense ustedes que si los aliados del PRM ya comienzan a, a, a tirarle fuego, imagínense ustedes en un año y algo más cuando la oposición completa se ponga para, para el gobierno. Porque hasta ahora hay un cierto maridaje, que es un espacio que siempre se le da a los gobiernos, ¿verdad?, para que, para que se desarrollen más en que... este caso que está en una pandemia. De manera que me preocupa eso de, de que Luis Abinader está prometiendo demasiado y está creando unas expectativas muy altas para la República Dominicana que posiblemente no pueda cumplir y esto lo pague con creces y, eh, en Y observarte, años. para reforzar tu comentario respecto a, a que Luis atienda su entorno, que atienda su entorno, que ya están empezando a aprovechar los cargos para promocionarse y hacerle sombra a una posible segunda mm -hmm. candidatura que maneja el presupuesto más poderoso después del, de, de, del general, que es la de educación, me refiero a Fulcar. Pero tienen otro handicap, que es que Luis, siendo presidente y candidato y presidente de la República del PRM, tiene el handicap mayor. Que Fulcar, es, Fulcar, es, Fulcar va a terminar agregándole al nombre de Chapita, Chapita. Fulcar Chapita, sí, sí. Por, lo de Trujillo, por lo de Trujillo, que vivía dándose y a donde quiera parecía. Sí. Eh, en, la, en la parte de afuera del ministerio sí. hay, me imagino que deben haber... Alguna Una litografía alguna, completa de la vida de, 20, del, del, 20, año, 20, 30 de fotos, del año 20, 30 de gestión de, de, de, Fulcar. de Fulcar. Entonces, ahí a la hay otro ingrediente que nadie, que no lo han querido tocar, pero sabe que está latente, y es el PPH actuando directamente y que tiene medio gobierno y quizás los ministerios de mayor poder, Armada de la República Dominicana, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, es de Hipólito Mejía. Sí. Y de la inclusión. Está mal designado ese ¿Tiene? funcionario ahí. Sí, porque porque constitu... ya pasó su, su tiempo. No, mira, no, pero, más de 40 pero, pero años. Más de 60 años. Pero no es por eso. eso, que no que por eso. Es porque la Constitución dice ah, bueno, que tiene, que, que, ser tiene ser que ser un civil. Sí, sí, sí, también. también. Y, esa, y, y, esa violación y, y, la ha cometido Leonel, y, la cometió Danilo y ahora. Sí. ¿Por qué? Porque el poder militar en la República Dominicana es una realidad que ha tenido los presidentes, incluyendo que Leonel sintió hasta temor por su vida. Miren, En eh, un momento, ¿eh? Y lo dijo, hay que tener cuidado al actuar porque uno tiene eh, que preservarse. Entonces, cuando tú tienes esta situación, la que quiero decir es cuando empiece en este mediado de año, después que pase el 16, viene avanzando lo que es la candidatura de David Collado, aupado por Hipólito Mejía y los vicini, Junto a Carolina. Esa es, es mi concepción de que la segunda piedra... Había falta el, el lío dentro del PRM. Del PRDM es interno. Se, y a Luis se lo están minando lío, y Luis se está dejando minar. No, por eso yo digo, el, si no mira, hace acopio de su poder como presidente y reduce las minas que le están haciendo a lo interno de su partido, para mí yo veo que quedaría sin partido. Yo pienso que todavía todavía Luis tiene la posibilidad de un año más en medio de, sí, de, de, de nataguear, sí. como dice. La, o sea lo que es nataguear? Es cuando tú te metes su en gran el gran problema va a ser interno. En el Lodazar, ¿verdad? Su cuando tú te metes sí. en el Lodazar y estás natagueando. Entonces, él tiene todavía un año. Ahora, de, después de dos años, ahí comienza el pleito fuerte porque ya se sabe... Que después de dos años es la cuenta regresiva que viene. No, y hay gente hablando de reelección. Por eso eh, mismo. Eh, eh, hay gente hablando de reelección. Y, Anilda, hay, y hay gente aspirando sí. desde el partido, no desde los Lobichini ni desde Hipólito, no, como, como el caso de Fulcar. Sí. Fulcar está aspirando. Miren, Gianilda dijo en un programa de radio, Gianilda Vázquez, Vázquez ah, dijo bien. que si Luis Abinader se va a reelegir, que a ella la ponga en primera fila. Y el senador eh, de, de, de, de Pena Acción. Que no sé por qué este país elige a gente así. Depende. Eh, ¿Cómo que va cuál? Al Torito. Cual? Altorito, ah, ya. no, el, el no Merenguero. De ahí, otro... verdad, Ah, sí. Muy buen Merenguero, sí. pero que como senador es un, es no, un fiasco. No, como, como político es un fiasco. Y como político es un fiasco. Publicó en un tuit, eh, como con 300 faltas ortográficas. Eh, sí, claro. <risa> no, porque es que es el problema. Qué eh... Eh, Luis Abinader, eh, si, si habría que elegir de nuevo, te elegiría no, a ti. Él cantó, no, él cantó sí, una sí, canción de, de de que vista. dice, Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sí, sin sí. pensar. Una canción bellísima y romántica de ¿Y un venezolano bien? que sí. se llama... Franco, Franco, de Vita, de Vita, Franco, Franco De Vita, entonces de Vita él le cantó Italiano. eso, a... le cantó eso a Luis Abinader, este está ya de se les afuega a ti, miren, ¿qué ha empañado, por ejemplo, esto, ese discurso de Luis Abinader, ¿qué lo va a empañar, ¿Qué? los precios de la canasta familiar, porque la pero gente, muy... entren a Twitter para que ustedes vean, la gente lo que le pregunta es, ajá, y con eso yo voy a ir al supermercado, claro. porque la gente está notando el golpe que está recibiendo, pero tranquilos, que el tablazo viene, el próximo año Exacto. con la reforma fiscal, porque es inaguantable y, va, y el gobierno está obligado a introducir una reforma fiscal el próximo año, mira, es decir a principios del año 2022 y entonces ahí sí miren, eh, des, des en el campo, y con esto concluyó Francis ahí sí vamos a ver si el gap pela. Mira, recordaos a, a todos, Ey, que mis comentarios cuatro, mis no comentarios veo. de las últimas dos semanas están basados en la crítica por la debilidad que ha presentado el gobierno, en la mínima que es la de tener control del mercado en momentos de crisis. La pandemia generó momentos de crisis y momentos de excepcionalidad, donde el Estado ha tenido eh, recurrentemente estado de excepción o de emergencia, ¿sí o no? Estamos dentro de un estado de emergencia aún y lo hemos ido olvidando porque hay cosas que nos van ocupando, claro. pero en ese estado de emergencia que ha dado el Congreso, que ha solicitado Luis en muchas ocasiones, correctísima, pero no lo hemos utilizado para proyectos de bien común y Luis se le ha ido de la mano, eso es mi crítica, pero es constructiva que entienda que la, el bolsillo y los mismos trabajadores que recibieron del sector que recibió el aumento o que está recibiendo el aumento eso se lo tragó la inflación ni Ahora siquiera bien. se menciona y nadie, es decir, que me dieron la razón yo no sabía si ponerme alegre o preocuparme <susurra> le dije, ¿lo recuerdan? Uh -huh. ¿y qué hemos tenido con esa situación? insatisfacción, ¿por qué? porque lo que ha hecho es que hemos fijado un, un precio a niveles de un 83%. ¿Tú sabes lo que es eso? Hemos fijado un precio y se lo hemos aceptado al industrial, y el industrial le ha devuelto una galleta al gobierno. Y eso para mí es frustratorio. No me he callado en, un, en las últimas dos semanas con el tema de los precios sí. y, la, y la mínima intervención del Estado. Está bien que estamos en un, comer, en un estado de comercio, eh, de libre comercio, pero el Estado tiene sí, una responsabilidad esto, de esto, garantizar en el alimentario países, En estos países, con, especulado, con, con industriales especuladores. ¿Tú claro. me con gente que lo único que piensa es en su dinero, sí. que, que cree que no tiene una responsabilidad social en su negocio la y parte. en su actividad, es. Ese es que el cree que no que tiene que tiene... debe de tener responsabilidad social. Oye, el no, gobierno no es cierto que debe mantenerse apático lo o distante, todo. No hay cosa porque más. lo que se ve es que Oye, usted le está devolviendo a esos que invirtieron <ríe> para que sean presidentes. No hay cosa más voraz <ríe> que un empresario dominicano, lo no, quiere todo pues, y, olvide, y eso lo han dicho no presidentes. Fue frío que lo pusieron, frío, y señor. el gobierno utilizó el aumento salarial, que yo creo que Luis no debiera ni mencionarlo porque va a recordar el aumento de los precios. Bueno. Luis, miren, no puede mencionar que aumentaron. Quiero ¿tú? saludar a, a Adelina, que nos está viendo desde Puerto oh, Adelina, bueno, sal Saludos bueno, a, a Adelina. ¿Cuántos ya días? Ha algo por ahí que no puedo decir. Así que saludos a Adelina. Gra ya gra en, en gracias por estar con nosotros, Adelina, por recuperarte como televidente. Sí, sí, está, está ahí activa viendo el programa. Un saludo desde acá. Pues sí. miren, el problema es ese. Entonces. Eh, mira, a principio desde que comenzó el gobierno yo dije, me, tengo mucho miedo porque el gabinete que eligió es económico, Luis Abinader... Es de, de empresarios. Exacto, son una serie de gente que nunca han sentido el problema de tener un muchacho sin leche dando grito en tu casa. Mira la leche, ¿a qué nivel está? Oye, me, ¿Cómo oye está la leche de sobre de, de, de oye, nido todo, y todo cosa? Todo se ha disparado a niveles ina, inaceptables, inaceptables. Pero suerte que ya lo mío tan grande, pero pues yo no me meto en un muchacho. Adiós. Miren, Nada más los nietos los lo, lo crío yo. Miren, con relación a todo esto, <risa> eh, sí. lo que nos debe poner los jóvenes que, tengan cuenta porque ahora mismo no te están dando oportunidades que tú puedas tener una familia. Y entonces eh, eh, para echarle más agua a la vaina. Viene el Ministerio del Mesid para los jóvenes que quieren estudiar, que Le son negó la verdad, meritorio, y entonces quisieran hacer una, una maestría, una carrera de grado, y viene entonces el gobierno eh, a través del Mesid y reparte eh, las becas entre los hijos de los funcionarios. Pregúntale cómo, a cómo llegó. Sí. Mira, Atención se, Henry, eh, que a cómo llegó esa. Mira, en definitiva, nosotros, el gobierno, tal vez tal vez a partir de esta primera ola, que es el primer año, comenzando el segundo, pueda enfrentar de, de otra forma el tema de los precios. Y hay una cosa, el presidente se acaba de olvidar que lo que más afecta a las sociedades y lo que históricamente ha sido el motivo por el cual ah. presidentes han perdido eh, eh, la confianza, han perdido la... la la, la, popularidad. la popularidad y han tenido que renunciar e irse y algunos hasta lo han derrocado ha sido precisamente por el tema de los precios pasó en Chile con un aumentico del tren de que ni 15. siquiera fue de que al contenedor al litro sí. de leche Pero me, me, me dicen que me dicen por ahí eh, que a Paliza lo van a mover de, de la cercanía del presidente Mm. Que, ¿y, a, y, a, dicen, y a Macarrulla no. Me Dicen que es posible que a, a Paliza lo muevan de la cercanía del presidente. ¿Cómo? Porque sí. también... Está porque tiene como pensando una figura como presidencial Presidenciable. Y entonces no quieren que se mueva el presidente. Es posible que Mira, lo mueva. Paliza puede llegar a ser presidente en este país. Mira, sí, claro, ¿tú claro. ¿Sabes? Porque sabes que Paliza está en los medios de comunicación desde muchachito. Sí, sí, sí, sí Paliza. De Diego, sí, sí, 12 años. Era, era innovador. Paliza muchachito. tiene un gran discurso. Lo único que él, que cuando estaba en oposición, criticaba a todos los préstamos y ahora lo justifica no, mira, imagínate una es, cosa con guitarra el otro tema y handicap de, de, del presidente es que al entrar con pandemia y al entrar con crisis y ellos mismos por, la, por el modo de gobernar de un sector dentro de su propio gobierno que son los industriales que no atienden a las necesidades que tú estabas planteando mm -hmm. es que Luis tiene adentro esa movilización por el tiempo y parecieran que yo dije el otro día que parecieran algunos funcionarios que no han conectado con la idea de Luis como cambio, sino que han conectado como que esta es la única oportunidad porque ellos van para afuera en cuatro años pareciera hay algunos que actúan así y no ven que tienen un lujo de porque hay que decirlo Luis como persona, como individuo como padre, como familia es un lujo en la política Ustedes tienen Ustedes que son eh, me dos Me refiero gurusen. el individuo sí, Ustedes que son la dos La calidad de hombre Y de, y de, y de padre De Oye, esposo Ustedes que son dos gurus sí. De la, de la economía, de la sociología, ajá. del, del ¿y día día. Pero cómo tú determinas eso? Dos no, guruses. Es el comportamiento pero La mía. Oye, pregunta mía es ¿cómo tú determinas eso? Oye la pregunta, eso. No, oye la pregunta del día. Es una percepción mía, cuando yo, a, a, a, cuando yo busco virtudes de este individuo, le quito la política, oye, le quito Ajá, pero quita la pero política, oye, por ejemplo, a Leónel, la... que tiene una familia bellísima, no, no, no, porque, al propio Danilo, no, mira, Balaguer, no. Mira, es que Leónel no es lo no que estamos analizando. No, pero, oye, la pregunta del día dice lo siguiente.